¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy tenemos acá A la mano un teléfono Huawei 8P La cual está bloqueado por Falta de pago gente, como ustedes pueden saber Aquí en la pantalla Tenemos que nos ha salido un anuncio Tan molestoso gente, ojo, les voy a explicar Bien claro este anuncio si Vamos a solucionarlo Vamos a dejarlo que el teléfono esté libre, nos deje manejar libremente cosa que esto no afecta el email como muchas personas me han preguntado en los comentarios que si se borraba el email gente esto no afecta solo que ustedes no tienen que hacer es actualizar ni flashear el teléfono ya que con eso se restablecerá a valores de fábrica y te va a continuar apareciendo este anuncio tan molestoso como tú puedes ver gente es solo un simple anuncio de una aplicación en segundo plano que nos aparece y nos bloquea nuestras actividades que nosotros necesitamos hacer en este caso aquí les traigo la solución gente Primero hay que conectarse a Wi-Fi O si tienen un chip con datos mucho mejor gente Entonces Antes de eso vamos a habilitar Como siempre en todo teléfono La opción de desarrollador gente ¿ya? Primero como tú puedes ver Acá el anuncio nos sale a cierta A cierto momento No nos deja casi trabajar Cuando a ustedes de repente no les cierre este anuncio Lo que van a hacer es reiniciar el teléfono y es donde te va a dejar trabajar un buen momento Y puedes hacer lo que yo te voy a enseñar a continuación, gente. Primero, acá yo voy a minimizar este anuncio. Voy a ir acá en la pantalla. En este caso, ajustes. Acá lo tengo. Y si no me da gente, ¿qué vamos a hacer? Voy a reiniciar para comprobar que el teléfono, obviamente, me va a dejar un buen momento trabajar. Listo. Listo, amigos. Y ahí he reiniciado el dispositivo. Entonces, rápidamente voy a ir a ajustes. Y si es que no me deja gente, como tú puedes ver, no me está dejando. Voy a ir acá a buscar ajustes en la pantallita de mi dispositivo. Me va a aparecer el anuncio, gente. Hay que tener paciencia y minimizarlo. Nada más, acá minimizamos. Vamos ahí a ajustes. Nos vamos rápidamente acerca del teléfono. Y si te vuelve a ver esa pestaña, gente, hay que minimizarlo nada más. Damos acá y lo vuelves a abrir, gente. Ya acá presionamos el número de compilación. Entonces te voy a volver a ver. Hay que tener paciencia. Minimizamos. Y acá está, gente, acá te va a pedir pin porque yo voy a colocar opción desarrollador, gente. Entonces, vamos a colocar el pin. Porque para activar modo desarrollador. A ver, no me deja, gente, pero es cuestión de tener paciencia como le estaba repitiendo. Listo, ahí se dice que ya somos un desarrollador, como tú puedes ver. Ahora sí vamos a lo mejor, gente, para que nos deje trabajar ese anuncio. Más. Eso es lo principal que tenemos que hacer en cualquier teléfono que tenga esta seguridad de bloqueo de pantalla por falta de pago Entonces yo acá voy a minimizar nuevamente Me voy a ubicar en ajustes pero voy a ir hacia atrás gente Y acá vamos a ir a sistema y actualizaciones en este caso a ver, Vamos a minimizar el anuncio Acá le damos acá gente, sistema y actualizaciones listo, te vuelve a abrir esa pantalla gente, cierras nada más o minimizas y acá la opción desarrollador, listo gente vamos a abrir esta opción como tú puedes ver, yo estoy haciéndolo casi complicado, pero es cuestión de que ustedes gente, hagan ese proceso, les va a servir bastante, minimizamos nuevamente el anuncio nos ubicamos en ajustes gente y acá nos vamos rápidamente hacia el fondo, casi hacia el fondo para buscar una opción que sería la siguiente, ahora vamos a ver donde dice límite acá gente lo tenemos, límite proceso, en segundo plano no sé si ustedes lo probaron lo, lo volvieron a notar yo lo pasé muy rápido puesto que se bloquea rápido por ejemplo acá límite, esta opción tienen que buscar se volvió a cerrar vamos a minimizar nuevamente listo, acá le damos límite en proceso y le damos no hay proceso, listo gente va a volver a aparecer el anuncio no hay problema hay que esperar gente es cuestión de tener paciencia vamos a minimizar vamos a ver esta opción de límite en proceso segundo plano que no hay proceso nos dice ahí entonces te vuelve a aparecer el anuncio ya no tenemos gente solamente hay que cerrar estas pestañas ya y esperar un momentico para que ya ese anuncio no nos aparezca entonces vamos a esperar nada más acá gente si es que les vuelve a aparecer una vez activada su opción hay que tener paciencia solamente hay que cerrar y dentro de un momento ya se va a desaparecer en este caso va a tardar un poquito pero solamente cuando te aparezca lo vas a tener que cerrar gente ya aquí sigue apareciendo sigue apareciendo vamos a tener paciencia un momentico hasta que la aplicación ya nos, no nos aparezca gente Listo amigos ya pues acá el teléfono ya se nos ha dejado de aparecer ese anuncio Como lo estaba repitiendo hay que esperar nada más ya que ese anuncio Una vez que hemos activado estas opciones te va a desaparecer gente ya Como lo hemos activado ahora se preguntarán ustedes Ahora les voy a explicar por qué el teléfono ya deja entonces trabajar no miren Primero hay que irse a ajustes gente Luego nos vamos a acercar el teléfono Acá en número de copilación vamos a presionar lo que queramos para nosotros ser un desarrollador entonces yo lo estoy explicando acá porque ya el anuncio ya se desapareció anteriormente listo ahora nos vamos al sistema actualizaciones opción desarrollador y acá bajamos gente hacia la parte casi última y ahí nos va a aparecer una opción que sería límite en proceso de segundo plano en este caso lo tenemos acá tenemos que buscar esta opción por lo general viene el límite estándar es por eso que la, la aplicación en segundo plano te bloquea y te bloquea y no te deja hacer nada ustedes lo van a poner en que no hay proceso en segundo plano y listo. Una vez que hagan eso, como les dije, solamente esperan que, el, que la aplicación ya no vuelva a aparecer. Como en este caso que ya no me está apareciendo. Y ahora sí ya podemos trabajar más cómodos, gente. Listo. Hay que tener acá, como yo les repetía, me voy a conectar a una red yo para poder hacer, hacer el proceso. Solamente vamos a hacer una pequeña descarga de alguna aplicación, gente. Que lo va a solucionar todo, ¿ya? Entonces acá nos conectamos a nuestra red. Listo. Ahora vamos a Google, a ver, tenemos Google por acá o tenemos otro navegador, acá tenemos un navegador, listo, como ustedes saben, Y8P no tiene Google Chrome y su navegador es el de acá, listo. Acá gente en el buscador vamos a buscar lo siguiente, vamos a escribir correctamente esta palabrita que tenemos en la, en la parte de acá. Y lo vamos en buscar. Listo, ahí te va a arrojar varios resultados. Vamos ahí a la parte de acá, gente, donde aparece este iconito de Malvi Damos ahí y acá vamos a ir donde nos deja descargar a ver. Si que no nos sale, gente, vamos atrás. Probamos de otra página, por ejemplo, de la de acá. Ya que si nos da descargar, entonces vamos a de descargar. Cerramos este anuncio damos en descargar gente esperamos un momentito para que se nos arroje la descarga a ver cerramos este anuncio vamos a ver en la barra de tareas si es que está descargándonos gente en este caso no hay vamos a dar acá nuevamente ahí dice descargar listo ahora damos en tres puntitos gente y acá vamos en descargas y vamos a esperar a ver que se descargue el Quito con maker, no nos aparece gente seguramente está descargando, si es que no nos funciona de esta página gente, vamos atrás buscamos otra página ya, pero como le estamos diciendo, hay que buscar arriba el nombre correctamente, porque si no, no te va a aparecer ningún resultado, y aquí este teléfono no cuenta pues con google, entonces acá lo tenemos, ahora vamos en descargar esperamos, damos descargar descargar, listo y se agregó a la lista de descargas, vamos a esperar entonces, vamos a ir en descargas vamos a ver qué es lo que pasa, acá en este caso está descargando, se maker está 17%, vamos a esperar que se descargue entonces, listo gente, acá lo vamos a permitir en este caso permitir esperamos un momentico y lo instalamos en este caso, gente, ahí lo tenemos de aplicación. Lo damos en listo. Acá se ha descargado. Entonces, vamos hacia atrás, gente. Y acá nos ubicamos en Quichot Code Maker, gente. Acá lo tenemos. Listo. Aceptamos. Y esperamos un momentico. Listo, gente. Acá lo tenemos. La opción que vamos a trabajar. En este caso sería Cositic. No sé si lo logran ver, gente. Cositic. Esta opción vamos a seleccionar acá. Vamos a dar clip en el segundo. Y lo vamos a dar en información de la aplicación listo ahora una vez que estamos acá gente tenemos varias opciones de quitarlo esta aplicación molestosa que sale te bota un anuncio en la pantalla primero vamos a dar en almacenamiento y lo vamos a dar borrar memoria cache listo lo esperamos damos borrar datos también gente lo aceptamos listo ahora vamos hacia atrás y acá lo que vamos a hacer gente es donde dice permisos dice permisos. Bueno, en ese caso vamos a dejar por lo general ahí. Acá en opciones avanzadas, lo desactivamos. Listo. Ajustes ese sistema lo desactivamos también. Listo. Y ahora vamos a deshabilitar gente esta aplicación. Deshabilitamos y eso sería todo, gente. Entonces, ahora sí volvemos atrás ya estaría solucionado entonces ojo un dato muy importante no hay que actualizar el software ni formatearía que se volverá a su normalidad y no vas a poder quitarlo puesto que la seguridad del teléfono se actualiza cada vez que tú actualizas el software listo entonces ahora sí ya vamos a ir a ajustes nuevamente vamos a sistema de actualizaciones opción desarrollador desactivamos esta parte gente listo y vamos a reiniciar el teléfono para ver que si nos ha funcionado en este caso es válido para el Huawei Y8P, vamos a reiniciar entonces, reiniciamos, listo amigos ya acá lo tenemos reiniciado el teléfono, en este caso vamos a chequear ajustes, en este caso, como vemos nosotros desactivado toda esa opción, ya nos aparece gente y eso sería la solución en cuanto al Huawei Y8P para solucionar el bloqueo de claro. Bueno, eso fue todo. Espero un gran like y una suscripción, gente, a mi canal de YouTube. No olviden dejar un buen like ya que es un contenido bastante bueno que les puedo dar a ustedes. Nos vemos en un próximo. Video.